Y de pronto todo lo vivido se esfumó El amor que nos tuvimos de la nada se perdió Pregunto si nos quisimos pero tú dices que no Y no hablamos de esto pero esto terminó Siendo honesto no me diste ni una explicación Lo detesto porque yo entregué el corazón Pretextos relataba nuestra situación Tus pretextos Nunca fueron una solución Y no estás Pero nuestro amor en mí quedó Me molesta que olvidaste nuestra relación No contestas las llamadas directo al buzón su respuesta la sigo esperando hasta hoy ¿Y qué queda? Solo me quedo olvidar lo que pudo ser Y quiero dejar de pensar Pero tú sigues dentro de mi ser Y yo no creo merecer El rechazo de quien pudo ver El amor que pudimos tener Pero quiso dejarlo en el ayer Quiero saber en dónde estás. Sin ti mi situación, no la controlo. Solo dime si volverás. Si me estoy volviendo loco. ¿Qué esperas hoy? Dime a dónde voy. Todo lo que fuimos hoy ya se murió. Sin ti no sé. irónico, terminar de este modo, después de darte todo y cumplirte cada antojo, terminar con ojos rojos y el corazón muerto y roto, preguntando, volverás o el porqué de tu abandono, mi amor, nunca te fallé, te di todo a manos llenas, procuré hacerte feliz, haciéndola tu manera y qué triste. Que ni siquiera lo vieras, te entregué todo de mí para que nunca te fueras. No logro entender amor, ¿qué nos pasó? Si todo iba bien en la relación, de pronto me dices que todo acabó, dejándome roto el pobre corazón. Dime qué tengo que hacer para que pueda volver a creer en el amor que pronto ya se fue. Cuando dijiste ya no quiero verte, y me duele porque yo también de verdad. Te juro que fuiste mi otra mitad, siempre te di todo sin nada importar. Si solo partiste sin decir más, o no quiero y me cuesta aceptar que nuestro amor no te llegue a importar. Que lo que fuimos siempre te da igual y solo me queda pensar y llorar. Quiero saber en dónde estás. Siento mi situación, no la controlo. Solo dime si volverás. se va ¿Si me estoy volviendo loco? ¿Qué esperas hoy? Dime a dónde voy. Todo lo que fuimos hoy ya se murió. Sin ti no sé quién soy. Sin ti no sé quién soy.